En este vídeo vamos a estudiar lo que son los formatos de instrucción entendido por instrucción aquellos comandos, aquellas órdenes que se expresan en binario en los programas de bajo nivel, los programas de código máquina del computador. De tal manera que dar el significado de cada uno de los bits en binario por lo tanto de la instrucción es indicar el formato de instrucción. Ya sabéis que dentro de los computadores hay ceros y unos. Los programas de bajo nivel en código máquina se componen de estos ceros y de estos unos. Cada uno de estos bits tiene un significado particular. Puede incluso que el tamaño o la longitud de estas instrucciones sea variable, es decir, eh, que algunas instrucciones sean más largas y otras sean más cortas. En una instrucción, para que sea autocontenida, debe tener toda esta información. Por un lado, lo que denominamos el código de operación. Que es simplemente una secuencia de bits que identifican de manera unívoca qué operación vamos a realizar. Si es una suma, si es una carga de un dato en memoria, si es un almacenamiento, si es un salto. ¿Qué más? Pues normalmente las instrucciones necesitan operandos con los cuales hacer los cálculos. Entonces hay que indicar las direcciones de los operandos. Normalmente las operaciones son binarias, entendido por binario aquí que hay dos operandos, el operando 1 y el operando 2. De igual forma, habrá que indicar el resultado. Hay que decir si estos operandos fuente y operando destino son registros, por ejemplo, o son inmediatos, es decir, constantes dentro de, dentro de la instrucción, o si son direcciones de memoria. Todo esto habrá que indicarlo en la instrucción. También habrá que decir cuál es la siguiente instrucción. Normalmente esto es implícito, es decir, no se escribe... Porque normalmente la siguiente instrucción que viene después es la que se ejecuta a continuación. Por lo tanto, no hace falta indicar. Pero si se trata de un salto en el cual eh, va a haber una serie de instrucciones que no vamos a ejecutar y vamos a pegar un salto directamente hacia otra instrucción, entonces ahí habrá que decir cuál es la siguiente instrucción. Puede haber otros datos, como por ejemplo, qué sistema de representación utilizan los operandos, si son datos en binario puro si son datos en complementa 2, si son datos en coma flotante IEQ o 754. Bueno, normalmente esto suele ser implícito al código de operación y por lo tanto no hace falta codificarlo aparte. Y luego puede haber otros campos modificadores que dan información adicional, como por ejemplo, eh, información sobre el tamaño y tipo de operandos o incluso para distinguir entre operaciones similares. Por diseño, normalmente... No tenemos un único tipo de formato para intentar que sea versátil, el repertorio de instrucciones, el conjunto de instrucciones que vamos a ejecutar. No todas las instrucciones tendrán el mismo formato, o lo que es lo mismo, habrá distintos formatos admitidos. Normalmente no hay muchos formatos, porque si no sería luego muy complicado la decodificación, es decir, distinguir una instrucción de otra. Pero sí que habrá varios formatos, un número limitado de formatos, y eso obviamente depende de, del procesador. Eso sí, los formatos son sistemáticos, en el sentido de que cuando usamos un determinado formato, cada trocito de la dirección, llamado campo, cada eh, región de la instrucción, nos da siempre una información codificada con el mismo tamaño y siempre está en la misma información. Recordemos que la parte más importante es el código de operación, que suele estar ubicado en los bits más significativos o en, en los primeros bits de una instrucción de varios bytes. ¿Vale? El código de operación nos indica qué instrucción vamos a ejecutar, ¿vale? el tipo de, de operación concreta. Y da información además como eh, los operandos, incluso cuál es la siguiente instrucción, todo esto depende de cada uno de los casos. Lo que sí es verdad es que en distintos computadores puede haber instrucciones más largas o más cortas pero siempre el número total de bytes es o bien una fracción o bien un múltiplo del tamaño de palabra entendido como tamaño de palabra aquel tamaño mágico eh, entre comillas mágico eh, dentro del computador donde todo tiene ese tamaño ¿vale? el tamaño de los operandos el tamaño del bus de datos el tamaño de los datos que podemos llevar a la unidad aritmético lógica etc entonces, vamos a estudiar el caso particular del procesador MIPS. MIPS es un procesador de repertorio reducido de instrucciones, por lo tanto muy regular, en el cual todas las instrucciones, todas las instrucciones tienen tamaño 32 bits o 4 bytes, ya que este es el tamaño de palabra. Entonces, esos 32 bits codifican en el binario pues, cualquier tipo de instrucción. Y en particular en MIPS tenemos tres formatos diferentes. Vale, dependiendo del tipo de operación. En los tres se produce lo siguiente, y es que el código de operación, ya sabéis que es la parte más importante, se codifica en los 6 bits más significativos de la instrucción. Vale, Si yo tengo 32 bits, que yo los cuento desde el 31 al 0, pues serán los bits 31 al 26. En estos 6 bits, para los tres formatos que tiene MIPS, aparece el código de operación. ¿Qué hay a continuación? Pues voy a explicaros cuáles son los formatos. Voy a verlo aquí brevemente y luego os pondré un esquema. Hay tres formatos de instrucción básicos, ¿vale? Aquí hay un asterisco que indice, indica que hay otros formatos para coma flotante, pero no los vamos a estudiar. Entonces, el formato más habitual es el denominado formato R. ¿R de qué? De registro. ¿Por qué? Porque suele aparecer en las instrucciones aritmeticológicas que usan tres registros... Dos de ellos son operandos fuente, es decir, con ellos se calcula un cierto resultado y ese resultado se guarda en un tercer registro. Entonces aquí veo un ejemplo, instrucción de suma, ADD y aparecen tres registros indicados aquí con el signo dólar. El registro s 0 el S1 y el S2. En este caso particular, claro, esta es la anotación en ensamblador, luego os diré el, el formato binario. Aquí los registros fuentes son el 1 y el 2 y el destino es el 0. Se coloca en este orden. Ese es el orden en que aparecen en el ensamblador. Hay otras instrucciones de formato R que, sin embargo, no tienen tres registros, pero también utilizan el mismo formato R. Ejemplo, una instrucción de tipo desplazamiento lógico hacia la izquierda, SLL, que tiene dos registros y un inmediato. La gracia está aquí, lo que hace esta instrucción es tomar el valor del registro S1, ¿vale? que es un valor de 32 bits, se desplazan los bits 10 posiciones hacia la izquierda, eso significa que los 10 bits más significativos se pierden por la izquierda y aparecen 10 bits nuevos por la derecha que se rellenan con ceros y el resultado se guarda en s 0. A pesar de que tiene dos registros y un inmediato, el formato utilizado por esta instrucción también es el formato R. Y luego otro ejemplo de instrucción de formato R es JR, es un salto a una subrutina, un salto eh, incondicional, ¿vale? Y esa es la típica instrucción que se usa en las subrutinas. En este caso, indica el salto a una, eh, al valor de un registro, en este caso el registro de retorno, ¿vale? Cuando regresamos de la subrutina. Bien, a pesar de que solo hay un registro, hay eh, o se usa un formato R, ¿vale? En este caso, uno de los registros valdrá RA y los otros dos huecos reservados para los registros estarán en blanco, estarán a cero. Vamos a ver el siguiente formato, el formato I. ¿Y de qué? De inmediato. Un inmediato es una constante numérica que está integrada dentro de la instrucción. El caso más habitual son las instrucciones aritmético lógicas que utilizan un inmediato y normalmente acaban con la letra I. Por lo tanto, la instrucción ADI, fijaos que es diferente a ADD, ADI lo que hace es también una suma, pero en este caso suma el registro S1, toma su valor, le suma el número 1, el 1 es el inmediato, que estará codificado dentro de la instrucción y el resultado se almacena en el otro registro. Otras instrucciones de formato I son las de carga y almacenamiento, que son las instrucciones de acceso a la memoria. En el caso particular... Las instrucciones de carga LW acceden a una posición de memoria que está indicada con, en este ejemplo, con el número 4S1. Lo que se hace es leer el valor del registro S1, sumarle el inmediato 4 y el resultado de esta suma es la dirección de memoria que hay que leer. En esa dirección de memoria habrá una palabra, se lee la palabra y se almacena en el registro destino, que en este caso es el S0. Por otro lado, el caso de almacenamiento sería una escritura en memoria. El, el valor que se va a escribir en memoria, ahora se coloca aquí primero, sería el valor del registro S0, y ¿dónde se va a escribir en memoria? Pues se utiliza el mismo sistema que antes. Se lee el valor de S1, se le suma 4, el resultado de la suma es una dirección de memoria, y esa es la dirección de memoria en la que se produce la escritura. Por lo tanto, tengo... Dos registros y uno inmediato. A pesar de que la nomenclatura o la sintaxis en ensamblador es un poquito diferente a la de la instrucción ADI, ambas o las tres utilizan el mismo formato. Y ya otro ejemplo de formato I, por ejemplo, sería una instrucción de salto condicional, BEC, un salto condicionado a que se cumpla una igualdad. Aquí tengo dos registros, S0 y S1. Si son iguales, se produce un salto eh, a la instrucción que lleva la etiqueta fin, aquí aunque yo utilizo una palabra, una etiqueta que elige el programador eh, internamente se interpreta como un valor numérico y por lo tanto también sería un inmediato. El último formato es el formato J ¿por qué? porque la instrucción característica se llama precisamente así J y J viene de jump, en inglés salto por lo tanto las instrucciones de salto incondicional eh, por ejemplo, jfin. Fin vuelve a ser la etiqueta que indica el destino de un salto que hay que hacer sí o sí, es decir, de manera incondicional. De esta manera, fin corresponde a una dirección de memoria que ahora veremos cómo codificamos. Otro ejemplo sería hal subrutina, donde ahora subrutina es otra vez una etiqueta que indica una dirección de memoria de una instrucción en este caso, en la, hacia la cual se realiza un salto incondicional, pero de tipo subrutina. De tal manera que luego regresaremos de la subrutina precisamente con esta otra instrucción que habíamos visto antes, JRR. Bien, todos estas, estos ejemplos están escritos en ensamblador. como sería en binario, en código máquina? Y aquí vamos a ver los formatos. Una instrucción de tipo R, os recuerdo que todas tienen tamaño 32 y aquí vemos estos 32 bits están divididos en trocitos, en campos, que tienen siempre un tamaño determinado. Los 6 bits superiores, del 31 al 26, indican el código de operación. A continuación, los, eh, las instrucciones de tipo R tienen tres registros. En código máquina, es decir, en binario, se codifica primero el código eh, que, que indica el primer registro. Recordemos que en MIPS hay 32 registros que están numerados del 0 al 31. Por lo tanto, yo puedo expresar un número de 0 al 31 con 5 bits en binario puro. Y esos son los 5 bits que coloco yo aquí cuando necesito indicar el primer registro fuente. El segundo registro fuente, con otros 5 bits, viene a continuación. Y el tercer registro, en este caso el destino, eh, utiliza otros 5 bits adicionales. Por lo tanto, tengo fuente 1, fuente 2... Y destino. Recordemos que este no es el orden en el que se escriben los registros en ensamblador, porque aparece primero el registro destino, luego el fuente 1 y luego el fuente 2. A continuación, tenemos unos 5 bits que se llaman en inglés Shunt o Shift Amount, eh, indican el, el desplazamiento en el caso de que hay, sea una instrucción de SLL, por ejemplo, que hemos visto antes. Una instrucción de desplazamiento hacia la izquierda o desplazamiento hacia la derecha. Como el desplazamiento permitido en este procesador es de hasta 31 posiciones, pues ese valor de 0 a 31 indica la cantidad de desplazamiento, el tamaño del desplazamiento, se expresa con 5 bits aquí. Si, si sin embargo, se trata de una suma, una resta, cualquier otra operación que no utiliza eh, un desplazamiento, pues esta parte estará a 0. Y por último, hay 6 bits adicionales llamados campo de función. En particular, en este procesador, las instrucciones aritmeticológicas de tres registros, las de formato R, todas ellas comparten el código de operación. ¿Cómo se distinguen entonces? Porque cada una de ellas tiene un campo de función diferente. Por ejemplo, si yo tengo la suma, la resta, la operación AND y la operación OR, por poner ejemplos, todas tendrían el mismo código de operación, por lo tanto no podríamos distinguirlas. ¿Cómo lo conseguimos? Porque tienen cada una de ellas eh, estos 6 bits diferentes del código de función. ¿Qué ocurre con el formato I? Este sería el formato I. Fijaos que vuelve a tener también 32 bits. Los 6 bits más significativos son también igual que en el caso anterior, el código de operación. El formato I necesita solo dos registros y un inmediato. Los registros, igual que antes, se codifican con 5 bits el primero sería el registro base y el segundo el registro destino. Eh, esto sería la nomenclatura base-destino para el caso de una operación de carga o de almacenamiento. De tal manera que el registro base es aquel que se utiliza en el cálculo de la dirección de memoria. Y el otro registro sería el registro destino. Sin embargo, si fuera una operación de tipo aritmético-lógica pero con inmediato... Pues un sería, uno sería un registro fuente y el otro sería un registro fuente y destino también. El inmediato está codificado con los 16 bits restantes. Entonces aquí habría 16 bits que indican cuál es la constante numérica que hay que utilizar en la, en la instrucción, codificada con 16 bits. ¿En qué sistema de representación? Pues depende de la operación, depende del código de operación. Podría ser en binario puro. Por lo tanto, un número positivo o cero, o podría ser en complemento a 2, que tiene positivos, negativos o cero, y eso dependerá de la instrucción correspondiente. Y ya para terminar, tengo el tercer formato, el formato J, que también tiene en MIPS 32 bits de tamaño, de longitud, los 6 bits superiores indican el código de operación y los 26 bits restantes indican la dirección del destino. Aquí, sin embargo, hay que tener una precaución y es... ¿Cómo es posible que una dirección de 26 bits represente una dirección de memoria de un salto donde en MIPS las direcciones tienen 32? Pues eso es una buena pregunta y os la responderé en, la siguiente, en el siguiente vídeo cuando os hable de los modos de direccionamiento. Y hasta aquí este vídeo de hoy. Espero que os haya gustado.